Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 3 con Matusalén Len ¿Para qué? Pues para continuar con el estado de leyenda que tenemos y para decidir si jugar Gran Slam o Salón de la Fama en mi caso voy a irme directamente a Salón de la fama. Y vamos a ver contra quién nos enfrenta, derrota a los 8 mejores jugadores en sus pistas favoritas. Madre mía. Vale, eh, ¿en serio tantos? ¿Tantos? Digo, a lo mejor son 4. No me esperaba, eh, ya que es Salón de la fama a lo mejor eran leyendas y tal. No me esperaba que estuvieran eh, tenistas eh, como Federer o, o Nadal o, o Rodic, ¿no? Que se supone que, que, bueno, que no están retirados ni nada. Pero bueno, eh, digo en la actualidad del juego por supuesto En fin, vamos a jugar contra... Esto va a ser una locura Esto va a ser una locura y va a ser un muy buen reto Vamos a poner esto en muy difícil por supuesto Y eh, cómo estamos nosotros vale, Estamos así, fijaos Tenemos 90 de drive, potencia 90, revestal Vamos a ello eh, Mejor de 5 set, 3 juegos por set Vamos a tope gente Vamos a tope. A la carga. Por Panini. Venga, vamos a ello. Wimbledon. A ver cuánto, cuántos torneos. O sea, cuántos. Cuántos escenarios va a haber. No lo sé, en fin. Hay que ganar. Bueno, dos sets a tres juegos. Así que vamos a ello. Y además son a cinco set. No son a tres set Y, y el empate a super tiebreak. Al menos eso parece. En fin, vamos a ello. Humedad 74%. Uf, vamos a ver el partido, ¿eh? vamos a ver el partido Yo eh, acabo de ponerme, no he practicado nada Bueno, comenzamos bien Comenzamos bien con un buen resto ¿eh? Bueno, recordemos A ver, está bien que no estemos sacando nosotros primero ¿Por qué? Porque estamos empanados, ¿vale? Ahora mismo, bueno, estamos empanadísimos Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Esto va a ser complicado Esto va a ser muy complicado Venga. Vamos. Potencia. Buenísimo el ángulo. Va a llegar. Pero a esa ya no. Madre mía, cómo machacamos la bola. No tiene sentido. Estamos como una cámara muy arriba, ¿no? Voy a bajarla eh, un poquito. Zoom cercano. Un poquito de zoom, zoom normal. Vamos a reanudar partido. A ver qué tal así. Cambiando un poquito... A... Bueno, se me va fuera. A lo mejor no me noto yo aquí muy cómodo, ¿eh? Para sacar y para todo. Yo qué sé. Buah, chaval. No ha sido línea, pero no sé muy bien por qué, ¿eh? Ha estado ahí, ahí. Ha estado ahí, ahí. La ha boleado, tú. Del tirón. Vale, eh... Tengo miedo Tengo No me lo creo Doble falta Vamos a abrirnos un poco más Vamos a hacer el saque de la muerte eh, Me estoy acojonando un poquito No tengo ganas de que me rompa ¿eh? Vale, buenísima Buenísima Bien, bien, bien, bien, bien Vale, buen saque también Ahí está, guau, ¡Wow, chaval, que angulaco también, ¿eh? Madre mía Vamos, fija las nubes, ¿eh? Las nubecitas Buenísima Mira, mira, guau ¡wow! Mira la colisión de la bola, ¿no? Ahí con los cartelitos esos de plataformas ahí del head Del head Vamos, buen saque ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Igual un poquito más de piernas voy a necesitar, ¿eh? Buenísima, llega. No, vamos, vamos. Manteniendo, ¿eh? Manteniendo. Espérate que quiero ya cambiar. Quiero cambiar de nuevo a la lejana, no. Cercana. Sí, así. ¿Ya estamos mejor o soy yo? Ya no lo veo tan cenital que antes. A lo mejor era yo. No. No, se me ha ido. Bueno. Partido largo, ¿eh? Creo yo. Buenísima, derecha contra derecha. Tengo miedo. Buen revés. Buena, vamos. Eh, dale. Madre mía. Buenísima. Vamos. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Bueno, es que estoy haciendo unos golpes Menos mal que la tira fuera Estoy haciendo algunos golpes Que madre mía Venga, va Buenísima Llegamos, pero no la ponemos En la pista Así que nada No sirve, no sirve Llegamos, pero ya está él arriba y nada. Define bien de revés. 40-15. Esto va a ser sacar, sacar, sacar, ¿eh? Buen paralelo. Bueno. Esa cortadita. Esa cortadita precisa. Ahí está bastante bien. Ahí está bastante bien. Buena. A ver si le pillamos un poquito el contrapié. No le hemos pillado nada. Me he jugado ese golpe. Y menos mal, ¿eh? Menos mal. Eso con Nadal no lo puedo hacer. No lo puedo hacer ni de coña al ser zurdo. Así que bueno, luego jugaremos con, contra Nadal en Roland Garros. Que flipa. Imagino que será en Roland Garros. Vamos. Muy buena. Buenísima esa, brutal. Y esa también Perfecto Muy bien, ¿eh? ojo, cuidado Ventajita que nos ponemos Se abre Vamos a ver si podemos hacer un Buen resto Ojo Buah, increíble Muy buena Vale, buscando ahí la T un poquito No pasa nada Vamos a jugar un poquito ahora con el efecto Ahí está Buena, llega bien Insistimos Insistimos Llega Y definimos, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Le hemos pillado ahí un poquito el contrapié, ¿eh? no se lo esperaba Buenísimo el saque, ya estamos Ya estamos con nuestro saque Ya hemos calentado bien La muñeca, el codo y todo Así que guay Vamos a ello, va a sacar liftadete esta vez Buena, va a llegar Buscamos otra vez el, el revés. Y ahora le imprimimos. Uy, quería imprimirle ya ángulo. Ojo, que subía Federer o algo. Se metió mucho en pista, ¿no? Vale. Ojo, está cerrando un poquito de ángulo. Ya sabe cómo es mi saque. Siempre muy abierto. Y ya se prepara. Pero bueno, hemos conseguido ya ganar el primer set Bastante bien con ese... La verdad es que bastante, bastante bien Saca de nuevo para abrir el segundo set Y pasa prácticamente lo mismo que en el primero, ¿no? Que perdemos los primeros puntos Pero no pasa nada Vamos a ello Bueno, perdemos los primeros puntos y prácticamente igual, ¿no? De la misma forma, increíble Venga, va, va, va Espabila, ¿eh? Espabila Buenísima esa. Bien. Increíble ángulo. Llega. Uf, como hemos podido. Abretamos un poquito más. Angulamos mucho. Llega. Y para tu casa. Madre mía, cómo se nota la potencia, gente. Se nota, ¿eh? Es que es lo guapo de este juego. Que todos los golpes cuando lo van mejorando se notan. Todo el rato se, se, se nota Cortadito Bajamos la bola un poquito Creía que iba a subir Buscamos ahí el Obviamente buscamos el El passing paralelo Creo que era mucho más cómodo Y además el, el revés pues siempre es más Es más complicado, ¿no? De bolear Bueno, también depende, ojo, ¿eh? Que, Uf, la pillamos Tenemos los reflejos de un antílope Vámonos Venga, va A nuestra edad, ven que tenemos ya 61 años Prácticamente Vale, buena Vale, quería que iba a subir Y le iba a jugar súper anguladito Y para tu casa, amigo Y para tu casa se fastidia un poco Pues ya te... Ya te he hecho break Amigo En Australia yo era un poquito más malo Aún así, pude aguantarte y llegar al super tiebreak final, pero ahora ahora esto ha cambiado. Sí, será tu torneo de hierba y lo que tú quieras, pero pero aquí el abuelo ahora soy yo. Y al abuelo se le respeta. ¡Vámonos! ¡Uf! Me he comido mucho la bola por los malditos... ¡Ah, la profundidad de mierder! Bueno, va. Buenísima. Gran golpe, ¿eh? Venga, 40-15 y un ace en la T. <ríe> ni de coña, ¿eh? El ace en la T no lo consigo yo ni de broma, tú. Ahí acelera un poquito, ya impaciente. Vamos a ello, ¿eh? Lo tenemos. Lo tenemos, gente, lo tenemos. Sí, sí, he perdido un punto A lo mejor ahora pierdo otro Uy, no, de milagro no, no, no ha hecho ace Buena Vamos ¿Llegamos? No, no llegamos, no llegamos, no tenemos todavía esas piernas, eh Demasiado es Con 60 años, tú Nos está variando, ¿eh? Está realizando un poquito más cortados ahí abiertos. Está manteniendo muy bien el servicio ahora mismo. Pero ya de poco le va a servir. Quizás para el tercer set. Porque, corre, tengo bastante confianza en, en mi saque. Así que servimos para ganar el set. Vamos a ello. Buena. Buenísima, va Abrimos Buenísima, seguimos abriendo Llega ya forzado Y a tomar por pull, poquito a poco Vámonos Un ace también, o no No Pero bueno, lo suficiente como para Obtener mucha ventajita Ahí está, ojo ¡Ojo, eh! Ha llegado muy bien Federer Pero yo estoy ahí atento El abuelo espabilado Buenísima, perfecto También sabemos ganar de dos golpes Contando el saque En el lado de la igualdad Estaba por hacerlo un contrapié, ¿sabes? Pero digo, a ver, no te compliques, Pablo Tienes ahí el paralelo, no me seas tonto Vale, pues ahí lo tenemos. Es eh, tranquilo, Feder. Eso era antaño. Ya lo de romper raquetas, no, ¿no? Venga, va. Aunque bueno, en, en 2008 alguna raqueta creo que también rompía. Buen golpe dentro lo que cabe. Muy buena, muy potente. Y muy potente. Sí, señor, vamos. Vamos. A romperte todos los primeros saques. Es que, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? A 214 abierto. Muy buena, muy buena, sí, señor. La devolvemos. Buscamos el, el revés. seguimos buscando el revés, muy buen ángulo, ojo con ese golpe le ha faltado un poquito de, de fuerza a Federer, no iba mal no iba mal dirigido porque iba muy bien en cuanto a profundidad, o sea, en cuanto a a eso, ¿no? en cuanto a dirección y tal, pero le ha faltado profundidad, pero bueno y perfecto ¡vamos! dos bolitas pero hay que estar atento al saque, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale. Nos da un poquito más de oportunidad para reventar la bola. La reviento. La reviento. La reventamos. ¡Vamos! Bueno, ahí, ahí se me ha ido un poquito la olla. La verdad es que sí. Y aquí también. ¡Corre! ¡Mierda! ¡Qué putada, eh! Se me ha ido a mí ahí la olla. ¡Qué flipas! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, va, ¿eh? Ahora sí que sí. Se abre mucho. Uy, uy, uy. Buenísima esa. Vamos. Buena. Muy buena. Venga. Bien. Profunda. ¡Vamos! ¿Cómo mola eh, el tema del escenario? Me gusta mucho cuando se ensombrece y tal, ¿eh? Me mola un montón Esa es fácil, nos hemos tenido que agachar ahí un poquete Buena Vamos Tenemos que apuntar un poquito mejor Veía que va como a subir o algo O meterse en pista y bien el paralelo ahí Bien el paralelo, lo, lo, lo, lo, ahí Venga, va, ¿eh? A ver si podemos meterle un 3-0 o algo Estaría guay, estaría guay. Este ya lo tenemos. ¿Un Ace? ¿Qué le ha pasado? Federer espabila, claro. Está, está pensando en cómo un vegetorio como yo, pues le está ganando. Está diciendo, ¿qué cojones está pasando aquí? O sea, yo no me esperaba... Yo no me esperaba esto. Aquí a nuestro viejo decrépito. Matusalén Len. Buenísima. Ah. Ahí ha sido bastante mala ese, ese cruzado que hice. A ver si podemos mejorarlo. Ahí está, muchísimo mejor. Y fuera. Creía que votaba mucho antes, tío. Si es que el tema de la profundidad me, me cuesta un montón, ¿eh? Y ya al menos. Joder, estoy mejor que antes. En los primeros vídeos eran horribles en cuanto a la profundidad. No veía nada. ¿Sabes? También es verdad que ahora como tenemos mejores golpes, aunque le dé un poquito peor, no se nota tanto, ¿sabes? No se, no, no se llega a notar tanto. En cambio antes, como tenía todas las habilidades fatal, pues si no le doy perfecto se nota, ¿sabes? Se nota bastante que, que no hago un buen golpe y, y a la mínima, pues puedo fallar. Ahora ya no, ahora ya cuesta que falle aunque no le dé perfecto. Buena. Un resto de esto me lo voy a jugar, ¿eh? eh ahí no, no, no se escucha el sonido ¿O he sido yo? Porque creo que no se escucha el sonido Creo que se ha bugueado. El sonido del golpe Angulamos Uh, creía que me iba a jugar a lo mejor el... El cruzado Me he despistado ahí un poquillo 30 iguales Buah, tío Creía que me iba a jugar el... El paralelo El paralelo pues 3-1, 3-1 y quizás también 3-1. Pero voy a intentar ganarlo, por supuesto. Aquí se juega todo. Aquí se juega todo. A ver si podemos ganarle 3, 3 puntillos seguidos. Bueno, molaría muchísimo. Buenísima. Muy buena, vamos. De momento te he igualado, crack. Tú te abres, yo también. Venga, la devolvemos fácil. Me cago en su prima. Muy buena. Ah, el cortado voló demasiado. Flotó mucho. Bueno, no pasa nada. Sirviendo para ganar. Vamos a ello. Además, ganaríamos con un número que me gusta muchísimo Con el 27 Vale, Pablo, no empieces a flipártelo, crack Vale, bien Vale, un golpe bastante malo Uf, ahí no le da muy bien, que digamos Ahí sí que le da fenomenal Perfecto. Bien, bien, bien, bien, bien. Vamos, vamos a ello, ¿eh? Buenísima. Vale, bien, bien, bien, va, va, va. Vamos. Vamos. Creía que me iba ¡Ojo! El paralelo Ha subido ahí un poquito raro Y ese saque, ese saquecito Venga va, eh Vamos con el listado esta vez Buenísima esa, brutal Muy buena derecha para ganar 3-1, 3-1, 3-1 Si suman los 1 y suman los 3 Que te da 3 y 9 3 por 9, 27, vámonos Mi numerito Madre mía, cómo se me va la maldita olla, eh. Ahí vemos el público reaccionando. ¡Ueh! Nah, nuestro. Nuestro puto abuelo. Nuestro puto abuelo, el Matusalenlan. Matusalenlan. ¿Cómo se estira ahí Feder? ¿Y cómo terminamos ahí con ese revés cruzado? Muy bien, pues nada, eh, primer objetivo ganado. ¡Ojo, ojo! Cuidado, que nos dan puntos de experiencia, nos dan 1.386. Ya había yo perdido... Eh. ¿Cuántos hay? 3, 3, 6, hay 8, vale. Vale, no sé por qué parecía que había más. Me asustó y todo. Muy bien. Eh, vale, menú de carrera, por cierto... A ver, historia, hoja del jugador, yo una pregunta, ¿yo puedo comprar ropa, tío? O, ¿O qué pasa? Voy a ir siempre con la misma ropa, es que no puedo yo hacer otra cosa, aquí no veo más nada. Pero bueno, mil y pico, mil no está nada mal, ¿eh? me han dado mil 1300 puntos, no está nada mal, mejoramos el revés, ¿no? <risa> Un poquito... Vale, sí, seguimos mejorando las cosas. Eh, 91 de momento el drive. Vamos a mejorar la potencia porque sí. Y ya está. Ojo. Ojo. Estaría bien toquetear quizás un poco la, la velocidad. ¿eh? Poner una velocidad de 69 para este viejo verde no estaría nada mal. Y además que cojones. Eh, podría llegar en un momento. ¿Qué pasa? Que este 69... Eh, me quita muchos puntos. A ver, tampoco pasa nada, ¿no? Porque me siguen faltando, ¿no? Eh, lo que vendrían siendo 42 puntos. 42 puntos me da perfectamente. 10, 20. Eh, 32. O sea, me sobrerían 10 puntos para otras cosas. Así que, ¿por qué no? Vamos a mejorar ya la velocidad. A 69. Y creo que el servicio también lo voy a mejorar, gente. Mi objetivo como... Quiero guardar... Espérate, espérate, espérate Le he dado no Le he dado no Vale eh, A ver, lo primero es esto Esto sí que lo quiero hacer yo, ¿vale? Eso está claro Pero es que estoy, estoy pensando en, en hacer un servicio más potente, tío Más potencia Más potencia 66 66 ¿Le damos o no le damos? ¿Le damos al servicio? Pua, es que no lo sé, tío. O a la volea, a la volea no, porque no subimos. Resistencia, creo que tampoco. O sea, resistencia y volea se va a quedar tal cual. ¿Resto? El resto lo podríamos terminar de mejorar también, ¿no? O sea, de poner al, al 49 o algo, pero es que no me convence. No, te, no sé qué hacer, no sé qué hacer. De momento vamos a ponerle potencia y vamos a jugar contra... Claro, es que la me va a hacer... O sea, perdón, el resto ahora mismo me podría hacer falta contra contra Rodic. Que no me enfrentan en máxima dificultad, ¿no? Pero bueno, eh, mira, ya está. De momento esto, vamos a seguir subiendo poquito a poco. Y ya está. Vamos a jugar ahora con una chica. Vamos a jugar, por ejemplo, con Sharapova. Eh, y vamos a ello. Venga, va. Vamos a ello. Vamos a ver también un poquito las físicas. Así que, venga, vamos a darle Indian Whales Muy bonito, me encanta Indian Wells También, además, joder Son los primeros Master 1000 Junto con Miami, ¿no? Así que, mola muchísimo Y ahí está, la rusa Rusa, rusa Vale, perfecto, vamos a ello Vamos a ver el estilo de juego que tiene. De momento está devolviendo todas. Ojo, cuidado, ¿eh? que me puede pegar una paliza. Que no, es que es mujer, no sé qué, físicamente, bla, Lo que tú quieras, pero aquí en el juego es todo un 20, amigo. Aquí en el juego todo es un 20. Y madre mía, saca abierto y no se complica. Ella es directa. Directita. Vale. Me está sacando bastante la T, ¿eh? En, el, en la parte de... De la igualdad, ahora se abre un poco Madre mía, le ha dado efectito También, y lo dicho, no se complica ¿eh? No se complica para nada ¿A cuánto es? Por cierto, no tengo ni idea Espero que no sea 5 set, ¿no? Bueno, primer ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está poniendo nervioso No te muevas tanto, amiga Venga, bueno, ni lo ha olido Un saque a 199 Hemos aumentado la potencia, así que Estupendo Le ha costado devolverlo, ¿eh? Madre mía Venga, va, va, va Vámonos Ojo, ojo Que no hueles las que van en el revés Ya está Aprovecha el bug, gente Aprovecha el bug La pregunta es ¿Para qué quiero yo mejorar el saque? Claro, gran pregunta, ¿no? Que me hago ahora ¿Para qué quiero mejorar el saque? Si mejoro la potencia Y ya mejora directamente el saque, ¿no? Dentro lo que cabe A ver, no mejora la precisión Eso está claro Y hasta luego, es que no se complica nada Muy bien A luchar, ¿eh? Hay que luchar bastante contra... Contra... Joder, contra ese saque abierto eh, Me voy a cagar en todo ¿Quién eres? Con los saques abiertos ahora Manarino Venga Madre mía, así no se puede Así no se puede, ¿eh? Ahora me entiendo, ahora me entiendo yo La borrada de mi saque. Vamos a jugarle cruzado Bueno, ha acelerado ahí Ha dicho, bueno, voy un 40 nada Pues me la juego un poquito Meto, Intento meter ahí un ganador o algo Me cago en panini la volea La volea digo el resto, ya no sé ni Estoy chocheando Buenísima, muy buena Muy bien, esto ya es Ojo, ¿eh? me pone nervioso me pone nervioso Le vas a poner nervioso a tu prima, amiga Bueno Va a llegar, vale Y perfecto Uy, no he llegado de mi lado, ¿no, eh? Oscar el Revés, vale El revés parece que es malísima volea eh, Otra vez con la volea Restando Y ahora ya el saque El saque cruzadito Y muy bien, muy bien Obviamente, a ver, si no pilla las la que le van por el lado del revés, ¿qué quieres que te diga? Yo voy a, yo voy a seguir insistiendo. Yo voy a aprovechar el bug. Me cago en panini, vamos que si lo aprovecho. Vamos que si lo aprovecho, tonto tampoco soy. Que lo hubiesen hecho mejor lo, los programadores o algo. ¿Vamos? Bueno, bueno. Vale, fuera. Madre mía como estamos con el tema de la profundidad Que no veo nada No veo nadita Vale Vale, cortamos un poquito la bola Angulamos más Y aquí la tenemos Muy buena, muy buena Tenemos que confiarse porque je, El revés paralelo también puede llegar Así que nada, angulamos Lo máximo, ahí está Ojo, está demasiado en pista Así que nada, ese golpe es bastante ganador Y ojo que le hemos pillado un poquito ch, ch, eh, Un poquito el estilo de juego Aunque me va a reventar ahora Buena Buena Dejada Bueno Buen ángulo Se defiende Y nada a tu Kelly. Venga, estupendo. Vamos a ver ahí un poquito de repetición. One, <ríe> bueno, aquí la cámara se la fuma un poquito. Y tenemos el paralelo ganadoro. Muy bien, sacamos nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Has perdido, has perdido el norte, amigo? Bueno, de momento un saque flojo no lo siguiente Porque se me ha ido totalmente la olla Pero bueno Eh, no pasa nada Buen saque Y así, así todo el rato en el saque ¿eh? En el saque de la ventaja no voy a cambiarlo Y el saque de la igualdad Lo dicho, mira, esta vez la ha dado A 198 le ha dado Hay que aumentar más el saque Creo yo Madre mía, se está yendo muy a la derecha Me entran muchas ganas de buscar en la T Lo que pasa es que la T, pues... No la encuentro nunca, ¿eh? Buena Uf, me he comido un poquito la bola Buena, vamos Buenísima también Golpes potentes Ahí está De momento, golpes potentitos no uso el L2 ni R2 porque es muy malo y no me atrevo. Porque hay que darle bastante bien aún así. Corre, corre, corre. Ojo que me la... No me la esperaba tú. Además, ha apretado ahí. Ha apretado ahí. Eh, ¿Esto qué es? ¿4-2? ¿Cómo que 4-2? Ah, que es A6. ¿Cómo? ¿A qué estoy jugando? No se lo espera. No se lo ha esperado, la verdad. Buena. Va a llegar... ¿Llegas a esta también? Sí, ¿no? Puf. Vale. Parando la bola un poco, que estoy cansado. Este viejo... Nada. Bueno, bueno, la que ha fallado. Mira, mira, mira cómo se enfada. Mira cómo se enfada. Qué bueno, eh. Qué bueno, justo dar la red después de un punto largo. Y yo, buenísimo el detalle, ¿no? Buenísimo. No sé si habrá sido casualidad o qué. Pero, ¿cómo se ha mosqueado aquí la rusa? ¡Madre mía! Mírala, todo mosqueada, ¿eh? ¡Qué guapo! Además, eh, se ha visto... ¡Uy, uy, uy! Casi le dicen. Se le ha visto además a ella. En el 2 4 eso no pasa. Toy spin 4, si no me equivoco... Doble falta, sí. La trata desconcentrada, Es que se ha desconcentrado. Manos, en eh, brazos en jarra... Se ha desconcentrado por completo. Y y ahí la vemos. Diciendo, ¿qué cojones? Se acabo de hacer. ¿Qué acabo de hacer con un poquito de Zirin y tal? Un poquito de Zirin, no. ¿Cómo se llama? Del parpadeo este. No me acuerdo. <risa> Pero bueno. Ya. Yeah, ha dicho, te voy a sacar abierto y te vas a cagar. Puto viejo. Oh, eh, un respetito, ¿eh? 30 iguales. Vas a ir sacando... Buena, va, va, va, corre, corre, corre, corre, viejo loco Buena Vale, angulamos un poquito Angulamos mucho más Uff, llegamos quería que me iba a jugar cruzado, profunda Ahí está Ha sido una bola lenta, pero profunda Y no se la esperaba Vamos a ver Pua, tía Además sube la red, eh, la muy loca <ríe> Está en plan, no, no, no, que yo te gano ¿Qué tiene, qué tiene atrás? ¿Cómo? A ver. ¿Se le puede ver? ¿Es un fallo del juego o detrás de las piernas tiene algo? Me ha parecido que detrás en los muslos como que tenía algo. No sé. Buena, vamos. Buena, vamos. Buenísima. Ahí a los pies. Molesta, es que esas bolas. Esas bolas que van así, rapidito, profundas, a los pies. O oh, esas esa joroban, ¿eh? Esas joroban, amiga. Buscando la T, buscando ahí un poquito el cambio, ¿no? Ey, te estoy sacando mucho abierto. Seguro que te confías si te comes esta T. Pues igual me la comía, no lo sé. Pero como ha fallado, no lo sabemos. Ojo que sube a la red. ¿Subes? Pues no haber subido. Amiga, servimos para ganar el set. Eh, para ganar el set y no el partido Pues toma A 200 eh, ¿Cómo que para ganar el set? Me cago en panini, tío ¿Esto cuánto va a durar? ¿Esto cuánto va a durar? Pero si es más largo ¿Es más largo que el partido de Federer? ¿Cómo tenga que... como tenga que... Que jugar otro set? Pero bueno, no lo sé Sí, sí, hay que jugar otro, sí O sea Vamos a ello Bueno, bueno, bueno, no se lo explica nada eh, Un 6-2, nada más Le hemos roto cuántas veces, dos o tres Vale No sube, se echa para atrás un poquito Estamos metida Igual me, de, me debería haber Me debería haber jugado el golpe Ahí tengo que aprender a jugarme los golpes cuando... Cuando ya no puedo hacer más nada Ojo que hemos pegado ahí un, un acelerón, eh Ojo que hemos pegado ahí un acelerón En última instancia, ¡Qué madre mía Vaya acelerón que hemos pegado Es el marcapaso que... Ah, por cierto, se lo he cambiado ahora en marcapaso 3.0 He ido ahí a... Al Medicus y, y me han puesto otro, otro marcapasos Así que guay Buen revés Muy buen ángulo La pilla de todas formas Pero esa ya no Bien, bien, bien, bien Dos bolitas, así me gusta Así me gusta Buah No llegamos ni de coña Habrá que intentarlo a la segunda Vamos a ello Menos mal Súper abierto, ¿eh? Súper abierto Va ¡Vamos! Doble falta Nada, nada, nada Está fuera Está fuera Está fuera la amiga Bueno Acelera ahí con el revés Pero ahora complicado Vamos La dejada que no sale muy bien y bueno Es que la dejada en este juego es una puta mierda, gente La dejada en este juego es Basura Y aún así está mejor que otros Es que es flipante Yo de verdad no entiendo el juego Lo bien que está Y lo mal que está la dejada, ¿eh? No tiene puto sentido Vale Perfecto, pues 2-0 Vamos a ello Se vuelve a abrir muy bien ¿Habéis visto que él tiene los molos? Ah, no, no, no, no es, Vale, es un problema de, del juego O sea, de aquí de PC Buena Buena, vamos Buenísima eh, Brutal Va a llegar Os Creía que no llegaba en la anterior no, no, no, no, me ha ido un poquito lento el personaje No pasa nada Venga, corre, corre, corre, corre, corre, corre, viejo loco Nada, nada Bueno, un 40 nada Me voy a jugar el, el resto Bueno, no la pillaba, ¿eh? si entraba no la pillaba Pero lo dicho, me, me voy a jugar el resto, creo yo Pues me lo he jugado y ya está Seguimos sacando nosotros para Seguir manteniendo esta Ligera ventaja Ligera y para nada tan mala Bien, era cañito Al, al juez de línea Me voy siempre un poquito hacia el centro Porque a veces Te hacen paralelos Uf, qué pedazo de golpe, muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena, se había confiado ya, no te confíes, amiga, no te confíes, no te confíes Bien, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Bien, estupendo, trejo, ¿no? mantenemos, mantenemos, a ver si podemos romper de nuevo Buen saque y ya está Lo guapo es que le puedo decir al muñeco que no siga corriendo por la bola Eso está bastante bien Uf. Error no forzado, vamos a ello Estaría muy bien poder brequear Pero claro, es que si te saca bien uf, Como hemos podido, pero ahí no llegamos Ahí no llegamos Ni con patinete Nada, muy buena. Muy buena, muy buena. Nada, me jugué el golpe. De momento vamos full, full saque. Esto lo tenemos ya ganado. Vamos. Eh, raro, tendría que ser. Mírala T, mírala T que le voy a hacer. Bueno, casi, ¿no? Pero no está mal de puntería comparado con... Lo mal que apunto a la T, no está mal. Sacando ahí a 200, también bastante bien. Tío, es imposible. No, no puedo calcularlo. No sé si en Play 3 me pasará lo mismo, tío. O sea, en Xbox, que diga? Porque en Play 3, pues la Play 3 la tengo estropeada. Pero si en la Xbox 360 me pasará lo mismo o no, tío. Tengo mucha curiosidad. Porque de verdad no puedo apuntar. Apunto un un poquito más y se va. Apunto un poquito menos y, y, y la precisión no es muy buena para llegar a T ¿sabes? Venga, para tu casa. Vale. A ver, de momento empezamos bien con este nuevo resto y demás. Y este no ha estado nada mal. Y me tenía que haber jugado el golpe, por supuesto. Lástima. Buenísima. Buenísima. a bote pronto y no llevamos ni de coña. Buen ángulo que ha fabricado, así que bien. Seguimos, ¿eh? Nada, nada. Si, si, si hubiese sacado todo el rato así... La verdad que... Se nos habría complicado el partido. El saque al final es fundamental. Puf. Nada, nada. Nah. No corras. De momento mejor que en el anterior set. Y además pillando más servicios. ¿eh? Entre los servicios ahí al, al revés. No los pillaba. Muy bien. De un lado para otro Y de momento guay Buena ¿Veis? Eso es como lo máximo que puedo yo apuntar a la T, tío Claro, a ver, me falta todavía bastante mejora de... Claro, es que realmente no Igual no es un fallo Igual realmente Es que es la precisión que tenemos Que no da, no no da más de sí bueno, se me ha ido a mí ahí la olla un poco. Más que nada porque, claro, eh, los atributos de saque los tenemos muy bajos. Bien. Pues nada, 5-3. A ver si podemos breakear para ganar. Pero bueno, muy buen saque. Con muy buena altura. Y muy buena, mira que acelera el resto. Pero qué va, me cago en Panini, tío. Nada, nada, me estoy ahora jugando un poquito los restos para probarlo y tal. Vale, se ha entrado. Y bueno, se me queda. Eh, vale, bueno, 5-4 sirviendo para ganar el partido. Menos mal, te imaginas que me dice sirviendo para ganar el segundo set, me, me, me cagaría en todo, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno, cuidadito, eh Cuidadito que no tengo ganas de que me rompa Y lleguemos a un hipo hipotético tiebreak Lo pierda encima Y a lo mejor tenga que jugar un set completo Que no haya super tiebreak o algo Vale, ojo, eh Ojo, le ha entrado Vale, esa ya no te entra O sea, no te puedes jugar eso, así Buena Buenísima, va Bueno, bien defendido, pero insuficiente. Me da igual que te abras, te voy a sacar abierto. Bien. Bien, bien, bien, bien. No estaba muy bien colocado. Ojo que hace, me intenta, me intenta intimidar. Pues, bueno, toma. Pues ahí lo tenemos. 6, 2, 6, 4. sí, señor. Ahí lo tenemos. ¿Da tiempo a uno más o okay. qué? Ahí tenemos la estadística. Más otros 1250 que no está nada mal. Podemos subir pues tres nivelitos de, de 400. Y vamos a jugar ahora contra quién? Jugamos contra un chico, contra Rodic, por ejemplo. Hmm. Podríamos jugar contra Rodick, por ejemplo. Hmm, no sé. De momento lo que vamos a hacer está claro. Y es irnos al menú de carrera. Ver los puntitos. Y empezar a seguir subiendo la potencia a tope. ¿Vale? Ya que vamos a ir saque contra saque. Si vamos a jugar contra Rodick. Que tengo ganas. Lo mejoramos. Tenemos 300 puntos, con esos 300 puntos, ojo, cuidado, que podríamos subirnos muy bien el tema de la velocidad o, o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, de momento vamos a jugar contra Rodic y vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, sí, sí, sí, sí. sí. En el Uso Open, a ver lo, los torneos donde son, obviamente Roland Garros, Australia Open, eh, Pacific Life... Luego Roland Garros de nuevo ¿Vale? Eh, las pistas están repetidas ¿No? Otra de Roland Garros y Use Open Vale, o sea que para el siguiente Capítulo, no sería mejor Uno de Roland Garros, quizás Este también es Roland Garros Es que vamos a tener Todo Roland Garros en el próximo capítulo, por ejemplo Nada, bueno, bueno, bueno Bueno Bo, eh, Me saldrá el nombre Me saldrá el nombre, por favor, Borg Y la chica esta, Eni ...que no la conozco yo... ...pero bueno... Eh, ...sí... ...lo podemos dejar... ...de momento... ...superficie hierba... ...y vamos con el use open... ...sí porque... ...con... ...sí, sí, sí, sí... ...lo veo bien... ...vamos con Rodic... ...venga va... ...ya le hemos dado... ...muy bien... ...servicio... ...cuánto tenía... ...95 de servicio... ...nosotros estamos ahí... ...ahí también... ¿eh? ...así que venga... ...vamos a ver... ...quién gana... ...duelo de servicios... Vámonos que nos vamos Vale, a ver A ver el velocímetro Bueno, bueno, bueno, bueno, el saque Lo rápido que lo hace 220, loco 220 yo no sé ni cómo lo he pillado No sé ni cómo cojones lo he pillado Pero bueno, hay que cazarlas Objetivo cazarlas Vale, y si no apunta mejor Bueno Pasa que claro. También tendrá potencia. El amigo 220 de, de saque. A ver cuánto hemos mejorado nosotros al. Al mejorar el, el saque nosotros. Que tengo bastante curiosidad. Qué buen paralelo. Y. Perfecto. Ojo, va a llegar. ¡Mierda! ¡Qué mal, Pablo! ¡Qué mal! Bueno, el partido es largo. ¿A cuánto era? Pues no lo sé. Imagino que será igual que el de Federer, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea Muy buena bien ahí abierto No, ahí con el... Ah, tío, qué lástima Ahí hay un pedín de... de... De, de, de... Bueno, lentitud A la hora de mover el muñeco Y algunas veces me juega malas pasadas Pero bueno Bueno, encima fallo... Fallo el segundo, tío Vamos a abrirnos nosotros también hemos sacado muy flojito Así, joder, eh, se nos va por muy poco, eh Qué coraje Un espectador agacha la cabeza por ahí Pero bueno Vamos a sacar cortado Ya sacaremos fuerte Ahí está, hay que, hay que jugar con cabeza Y como digo, ya sacaré fuerte aquí, ¿no? 198 De momento no se nota mucho el, el servicio, eh De momento la potencia que le hemos subido No se nota mucho 195 y ya estaría. ¿Vamos? Joder, Pablo. Ahí está mucho mejor. Venga, llega, hombre. Profundo. Muy buena. Joder, colega. Cago en panini. No me esperaba ese contragolpe, ¿eh? 197. 197. Hay que mejorar... Joder, que llegas. No esperaba yo que llegara a esa. Venga, ¿eh? Sin complicaciones. ¿Vale? Fuera. Estupendo. Ahí lo tenemos. A ver el saque. Buena Buenísima Bien, bien, bien, bien Uy, qué mala ahí Nos defendemos Uy, qué lástima, eh Esa llega a entrar y... F bastante bestia Muy buena también Se defiende bastante con el paralelo, eh más que con cruzados Diría yo Bueno, ahí se me ha ido Se me ha ido un poquito Bueno, va, va, va, va eh Tomando la medida A Rodic bueno, Intento apretar Se lamenta ahí un poquito Es como molan las animaciones Me cago en panini Buen saque, sí señor Muy buen saque 220 angulado, imposible pillarla, ¿eh? Es así La ponemos en juego Pero ya está Vale, importantísimo Bien, importantísimo conservar nuestro servicio más que nunca, ¿eh? Vale, a ver si podemos abrir un poquito más de ángulo Un poquito más Un poquito más Joder Ahí está, mucho mejor Mucho mejor Ahora sí, en cuanto abrimos ángulo Podemos buscar el paralelo ganador Buena Venga, bien ¡Uy! ¡Qué golpe más malo! Nos defendemos. Me la olía un poquito. Buena. ¿Vamos? Muy buena. 30-15, ¿eh? Pasando algunos problemillas... Bien, potente ahí. Vamos. Y la falla. Y la falla. Bueno, no faz nos facilita así el, el igualar. Así que bien. 220 a la T. Buscándola al menos. La sigue buscando pero con efecto esta B. Y a 197 con efecto. tú, Loco. O al menos me ha parecido que llevaba efecto. Buenísima. Bien colocado. Bien posicionado. Uf. Buena. Vamos. Ahí está, mucho mejor. Qué mal. Qué mal. Le estoy dando ahora, tío. Qué mal le estoy dando ahora, ¿eh? 15 iguales. Fuera. Lo señala bien el juez de línea de la banda. A 222, eh ¿Cuál es el récord del saque? ¿A cuánto ha sido? 222, 225 Vamos Venga, bien, bien, bien Ahí estamos, eh Se me quedó muy atrás Bueno, no pasa nada a mantener, eh. A mantener. Como veis no hemos subido apenas eh, fuerza en el saque, ¿eh? A lo mejor ya hay un, un máximo y ya no escala tanto hasta que no mejores. Mira la eh, física de la bola, ¿no? Que ha dado en todo el pico y ha rebotado hacia arriba que flipas. no bueno, bueno, no te flipes mucho para llegar. Flojita. Ahí está, le ha costado. Mierda, no... Buena esa. Muy buena, vamos, vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Vamos a buscar un poquito más el ángulo. A ser posible. Joder, qué mierda. Uf. Estoy ahora mismo fatal, ¿eh? Vale, ah, Cabila, bien, bien, bien, bien. Hemos aguantado. Vale, el cardio de, de Rodic Ya está notándose. Tres iguales. Y así hasta llegar a seis, ¿eh? Y luego otro. Entiendo que no será. No será tres. O sea, al mejor de cinco, ¿no? En revés Angulamos ahí Muy bien Muy bien, ¿eh? Como hemos buscado ángulo, tú Mierda Complicado Joder Está siendo complicado A ver si podemos aprovechar los segundos saques o algo A 199 los segundos saques Fuera, bien. 30 iguales. Se saca abierto. Llegamos. Buenísima. Ha llegado. Mierda. No, y se me va. Qué lástima, tío. Lo hemos tenido ahí, ¿eh? Lo hemos tenido ahí Fuera, bien, bien, bien, bien Vamos, 40 iguales de nuevo A lucharlo Joder, colega Piedad Buena Vamos Buena Buenísima esa Brutal, ¿eh? Brutal, vaya ángulo de revés Que hemos metido ahí Punto de break A 220 el saque Que se le queda en la red Bueno, realmente no lo sé Porque creo que el marcador no lo cuenta bien Buena Buenísima Y buenísima Brutal Insistiendo ahí en la derecha Intentando meterla cada vez un poquito más profunda Y paralela Y lo hemos conseguido hasta poder ganar con el cruzado, ¿no? Ahora, por supuesto, eh, mantener... Vale, bien, acelerar y demás. Mantener el servicio, por supuesto. Con un buen Ace. Todo sería más fácil. Exacto, ahí está. Ahí tenemos el golpe ganador, ¿no? Increíble, golpe ganador. Me cago en todo cable. No falles eso, tío. Bien, fácil Va, el ace, ¿no? Ahora sí ahora sí que toca, ¿no? Ahí está, vamos Vamos Y muy buena Pues 5-3 Madre mía, estoy Joder, estoy tenso, tío abriendo y aquí apretamos me la juego, ya no puedo hacer nada ya estaba subiendo la volea de acercamiento ha sido una patata, la verdad no sé si ha sido volea ahora no, no, no lo sé, no sé si ha botado antes, bueno ahí acelera también se pone un poquito nervioso qué tan fácil Ay, tío, intentaba jugarlo otra vez cruzado A su drive Para intentar pillarle el contrapié No ha funcionado Menos mal que no me ha hecho un cruzado Porque sí que me hubiese Pillado a mí Como aquí, ¿no? Menos mal que ha sido fuera Se ha ido un poquito larga, ¿no? No, vaya leche. Vaya leche. Me he jugado el golpe. Pero bueno. No pasa nada. Seguimos para ganar el set. Buena. Y buena, perfecto. Me gusta, me gusta ganar de, de dos o tres golpes. O incluso de uno. Sí señor, me ha salido bien. Buena, vale, no está mal Bien Bueno Estupendo Sí señor, punto de set, tres bolitas Más que de sobra La dejadita Sube, por supuesto Ya ahí, pues intenta subir Y le abro, bastante ángulo lo suficiente como para que no la pille. Así que bastante bien. Tenemos aquí el, la repetición. Pero la repetición del mejor punto del set, si no me equivoco. Que ha sido este. Bueno, similar a muchos que he hecho, la verdad. 3 eh, ace frente a uno. A ver quién saca mejor, ¿eh? Rodic. <risas> o al menos quién tiene mejor reacción. No le falta tal, vale. Punto ganadores y todo eso. Muy bien. Vamos a ello. Me iba a poner la gafa bien y... Bueno. He decidido que no para poder restar y al final <ríe> ni restar ni nada. Tú. Vaya es que me ha metido. Bueno, se lo queda ahí. Vale, ¿eh? Ojo, cuidado. Está acelerado. Vale. Podemos bajarle la bola e intentarlo bueno. es, que, es que no sé cómo... Antes cómo he roto, gente ¿Alguien me lo explica cómo he roto antes? Porque además tampoco estoy jugando muy bien ¿Vale? Pelotazo eso en la boca ¡Ojo! Doble falta Estamos teniendo la suerte que yo buscaba, ¿eh? 40 iguales ¡Ojo! Problemas Problemas en el servicio Esperé, ¿eres tú? ¿Vale? ¿No? Buena, buena, buena, buena Vamos. Buenísima, ¿va? Bien, bien, bien. Lo tenemos, ¿eh? Un puntito. A ver, si sí lo tenemos. Con Rodic es complicado. Pero. Ah, vamos. Buena. Buenísima, ¿va? Aguantando. Metiendo bola. Bueno, bueno, bueno, bueno. Buenísima esa, sí señor. Muy buena. ¡Ojo! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? Nada, cagadote mío, ¿eh? Cagadote mío, pero total. Me cago en panini. ¿Qué cagadote he hecho? ¿Qué cagadote he hecho? En mi cabeza era espectacular. Venga, va. ¿Qué cagadote he hecho, colega? Venga, me la devuelve ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Un poquito más errático, ¿no? El... Corre, corre. No, hombre, corre, viejo. ¡Corre, viejo sabroso! ¡Corre! Buena Buena No me has pillado, crack Buenísima, acelero un poquito ahí Acelero más ahí Y defino por allá ¡Vamos! ¡Sí, señor! Otro, otra bolita más de break Vamos a ello Paralelo Buena, vamos. Buenísima. Aquí apretamos. Me cago en la puta madre que parió panete. Nada, tío. Y ahora... La boleita de los cojones. La boleita. Otra vez con un bolea. ¿Qué me pasa, tío? Resto. Menos mal que no ha entrado. Me está costando la... Doble falta Nos está costando la misma eh, vida Ganar este Este juego Esa es muy buena Esa es muy buena Vamos, eh Punto de break ¿Cuántas veces van ya? Tres, cuatro ¿Vale? Vamos Buenísima Lo tenemos Lo tenemos Venga pues ya para adelante. Ya para adelante, tío. Bueno, espérate que a lo mejor me tocaba a mí ahora sufrir en el saque, ¿te imaginas? Se abre mucho, me da exactamente igual. Pero me da igual si lo aprovecho, claro, si no lo aprovecho, no me da igual. Ahí está. Adiós. Pasa nada, no pasa nada, va, eh Muy bien Llega Subimos Boleamos fácil me ahí al cuerpote, pero bueno Buen saque Y bien Bien también, ¿no? Buena No, no, no, no, no Que tengo la manía de soltar antes, tío Por el maldito top spin 4 Ah Buenísima Venga, bien, bien, bien Le miramos al rival, la sentimos Diciendo, esto es nuestro Todo esto es mío, todo esto es mío Andy Haz lo que tú quieras en el servicio, que mientras que yo gane el mío, todo, todo guay, ¿eh? Todo guay. Bueno, eso ya para dónde iba la bola. Me voy a jugar el golpe, sin duda. Bueno, es lo que hay. Tío, eh, no se puede apuntar. No puedo apuntar Ala, ala, ala, ala La profundidad, amigo Que no la veo Buenísimo el saque ¿Va a llegar? Ha llegado muy bien Bueno, con, con un buen golpe Ahí está Ahí está Esos ángulos matan Esos ángulos matan Uy, me han entrado una gana de subir... Que flipas, pero... Buen saque también... Y perfecto... Y perfectísimo... Va, va, va, va... 3-1, rapiduti ya... Ya, rapiduti, va... Vamos... A ver que si puedo breakear de nuevo... Lo intento, ¿sabes? Pero... Solo si puedo. Qué uy, qué buena casi, ¿eh? Está... Está rápido de pulsaciones, ¿eh? ¿sí? Venga, tranquilito. Las aerolíneas por ahí pasando Por ahí... Por ahí arriba Vamos Uy, uy, uy Me lo comía, eh Me los comía Buena Vamos Buenísima esa Muy bien Vale, tenemos dos bolitas Si no me equivoco Ah, no, tenemos tres Que va a 40. Bueno, nada, nada, 40, tú Al centro Que no pueda tirar mucho ángulo Uf, Qué buena, Andy Y no hemos llegado por cansancio, tú No hemos llegado por piernas, no hemos llegado por edad Bueno, y un ace ahora, se abre, pim pam Buena Buenísima Ay, ay, ay, ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay, ay, que no me no me gusta Cago en el puto La colega de, de, de Pues no pasa nada Sí, sí que pasa Me cago en panini, tío Lo hemos tenido ahí Pero no estaba yo bien colocado Me he intentado recolocar y no, no ha habido no ha habido forma Y no ha habido forma, tío Doble falta, me ayuda un poco Vamos a intentar ganarlo Otra falta No creo que haga otra doble Muy buena, va Buenísima Venga Vamos, una más, ¿eh? Una más. Una solo. Mira cómo está de pulsaciones. Bien. Cortadito, paramos un poquito. Esa es. Bueno. Bien, ahí al revés. Me la juego. Vamos. Vamos. Pues 4-1, crack. Buen saque dentro que cabe. Subo. Subo. La he boleado, creo que iba afuera, ¿eh? Buenísima. La boleamos. Nos estiramos. Madre mía, el viejo, cómo está. Demasiado vacío, ¿eh? <ríe> Demasiado vacío. Va. ¡Bien! Ahora sí ha salido. Antes fue una cagada, pero ahora sí ha salido. Bien, fácil, vámonos. Vale. ¿Se come Lace? ¿No? ¡Uy! Vale, bien, bien, bien. Hoy ha sido mi mejor golpe, la verdad. Ojalá eso entrara, tío. Eso sí sería una buena dejada si entrase. A tu casa. Pues 5-1. Ah, tío. La bola me ha botado mucho antes, colega. Quería, quería subir ahí rápido Pero claro, es que me faltan piernas Me falta aceleración Imagínate si tuviera yo ahí la. sabes M Me estoy jugando a los golpes, eh Me los voy a jugar un poquito Bueno Si me deja, me lo juego Vale, servimos para ganar el set Eso es lo que yo quería leer Porque vamos, me dice, servimos para ganar Y me da algo Venga, va, ¿eh? Mm, no me coloca del todo bien Pero Lo estoy matando a correr, también te digo eh Tiene que estar asfixiado Ahí va ¿Cómo molaría que en un partido muy largo... Alguien eh, le diese, no sé... Algo, ¿sabes? Bien. Ahí acercándonos un poquito... A la red. Buena. Vamos. Abrimos ángulo. Joder, colega, ¿cómo...? ¿Estás? Muy bien. Cubriendo pista, ¿eh? Cubriendo pista. Es increíble lo bien que está el juego este, tío. Magia, tú. Es maldita mente magia. Y nosotros siempre con la misma equipación, ¿por qué no sé cambiarme? De equipación, gente. Y creo que se puede. Es que lo peor es que creo que se puede. Pero no sé cómo no se cambia uno de equipación. Buena. Ahí está. Subimos. No. Bueno, menos mal fuera. Ah, que son... ¿Cómo? Claro, estaba yo pensando... Pero yo ya no he terminado el set. Exacto, es que son... Me cago en tu prima juego. Es, es al mejor de 5. Pero no sé muy bien por qué con fed han sido a 3 juegos. Y esta han sido a 6. Es que no, no lo entiendo. Bueno. Eh, me cago en Panini, tío. Hay que volver a romperle. Y hay que terminar con este... Con esto. Es que hay que terminar con esto que es increíble. Joder, bro. Tu casa. Me he jugado el golpe... Porque creía que iba ventaja... O sea, creía que iban... Ser si gilipollas. Creía que iba 40-15 y no 15-40 eh, No sé cómo cojones he metido yo los puntos Pero... Eh, me cago en todo Solo digo eso Ahora a lucharlo de nuevo Me he despistado por completo, gente Me he despistado por completo Me cago en panini, tío me cago en panini, tronco Lo habría ganado ya Lo había ganado ya, tío Casa. Toma por culo Madre mía, que, que, que, uff Es que este juego, lo malo que tiene Para mí, ¿vale? Es que, uff, se me hace muy lento Se me hace muy lento Eso sí, yo he mejorado jugando Increíble O sea, yo he mejorado jugando Increíble las cosas como son Pero bueno, ganamos nuestro saque Y nada eh, algo Vamos a intentarlo hacer lo más Rápido posible No pasa nada Méteme un punto si quieres De momento no te has puesto con 40 iguales Nunca creo, ¿no? En, en mi saque, amigo Lo que tenemos que tener ahora Es cabeza y ganar aquí Ahí está, qué buen golpe Venga, vámonos Lo que pasa es que si sacas así, amigo Pues no se puede, ¿eh? Si sacas así, no se puede Y yo, antiva iba 15 40, tronco Vaya liada mm, Vaya liadita De momento el que más problemas me está poniendo es Errodic. Clarísimamente el saque al final es lo que más hace. 30 iguales va a dos puntos más, tío. Dos puntos más, pero yo... Corre. Joder, bro. Ahí lo tenemos. Volvemos a empezar Buena Buena Bien, venga, está cansado, ¿no? Sí, está bastante, yo también, pero... Me da igual Entra esa, la volea La paramos Y nada no hace bien Venga, yo me recupero un poquito mejor, ¿eh? Se equivoca se vuelve a equivocar, vámonos Vaya pedazo de revés, punto de break Buenísima Muy buena, va, va, va, va, va ¡Vamos! Pocas veces da en la red y entra, ¿eh? Pocas veces da en la red y entra Subimos Vale <ríe> Digo, bueno ya, de perdidos al río, ¿no? Buen saque. Y para tu casa. Sacar con un poquito de efecto. Vale, bastante bien. Y otro poquito más de efecto para leis, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Eh, uf, le hemos dado ahí muy justo, ¿no? Bien Bueno, 3-1 Vamos Rapiduty Si no da la oportunidad de brequear, brequeo Y si no, pues Pues no, la verdad Me da igual Vamos ya a intentar Ganar Rapid Rapiduty De hecho, igual Debería... Joder, colega estoy cansado ...igual debería... ...no sé... ...pero... ...jugarme a lo mejor los golpes... ...o algunos golpes... ...como este que me lo, me lo he jugado y no ha salido nada mal... ...vale, me estoy jugando los golpes... Bueno, ese ya ha salido mal Me cago en todo Pero me están saliendo todos, ¿eh? ¿Te imaginas? Ya nada, me lo estoy jugando todo Porque me da la gana Va Vamos a ello Buenísima Vale, estaba probando una cosita Y no funcionó Va Buena Muy buena Y ahí lo tenemos Nada, se notan muchísimo los golpes Tío, así es que Se nota siempre Okay. Vale, vale, vale, concéntrate, Pablo Mierda Buena Vamos Venga, eh Ganamos el juego. Ganamos el juego, gente. Ganamos el juego... Mierda. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Buenísima, buenísima. Cerramos con Neis. Pues 4, 2. Me juega el golpe. Y mira A ver, los restos no me los juego Porque es un poco loco Y este en verdad tampoco me lo tenía que haber jugado Lo que pasa que pff, Complicado tío Me lo he jugado también Bueno Buscando cositas, ¿no? Como digo, me los estoy jugando de momento. Y este también me lo juego. Uf, fuera, pero yo pediría ojo de halcón, amigo. Llámame loco. Pero yo ahí sí que habría pedido ojo de halcón. Vale, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Bien. Venga, corre, que llegas. Lo estoy intentando cansar, ¿eh? Mi objetivo ahora es cansarlo para que luego... Bueno, bueno, bueno, igual me cansa a mí, ¿eh? Nada, muy buena. Ahí crea bastante ángulo, ¿eh? Lo he hecho ya varias veces. Buenísima Y buenísima Madre mía, brutal, ¿no? Esa. Brutal, era un punto importante de ganar, ¿eh? Bien y bien Venga, corre amigo, cánsate Ahora sacas tú y te breiqueo Una o dos dobles faltas Y hecho Buenísima. De hecho, mira, está tan cansado que la va a tirar fuera. ¿Lo ves? <ríe> Hubiese molado, ¿eh? Mm, madre mía, como me lo he olido. ¿Cómo me lo he olido? Esta no me la olía. Vamos. Ha buscado otra vez el angulito que tanto le funcionaba, pero no, no lo he encontrado esta vez. Ah, mira que lo sabía, tío, pero me estaba intentando ir para atrás y no no he podido. El juego de pies no me da para más. Buena. Para tu casa. Tú tírame en paralelos. Paralelos contra paralelo, te abro ángulo y pim, pam. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? 6-4, 6-2, 6-3 Del tirón, ¿no? Del tirón Pues nada, eh, uf, una horita y media de partidos, una horita y media, 1.200 puntitos, son siempre 1.200 o, o antes han sido 1.300, y dejamos 5 partidos para el próximo día, que no sé si dará tiempo 5 partidos, no lo sé, porque si son así de largos, vaya locura, ¿no? Mejor de 5 set, bueno aquí lo pone Mira este es mejor de 3 set ¿Por qué? Bah, no lo sé ¿Por qué este mejor de 3 set eh, a 3 juegos? Y, ¿Y por qué este mejor de 5 set a 6 juegos? No lo entiendo Pero bueno aquí tenemos 6 juegos por set eh, Luego 3 set 3 set, 3 set Vale son más cortos Menos este Pero los demás son todos más cortitos Este es un poquito más largo Son 6 juegos por set pero pero ojo eh porque si le breakeamos y todo el rollo yo que sé puede estar bien así que quizás en una hora y media se pueda completar los cinco quizás eh quizás ojalá la verdad ojalá pero bueno pistas diferentes bueno diferentes tres de tierra batida Australia Open y Miami no o Indian Wells no me acuerdo eh, dónde estamos Aquí Indian Wells, ¿no? Si no me equivoco. Así que, así que nada, menú de carrera. Vamos a mejorar aquí al personaje. Eh, no sé si seguir aumentando la potencia o okay. qué. el servicio sería interesante. Y la velocidad realmente... A ver, es que aquí tengo yo dos cosas, ¿no? Uno, eh, la velocidad realmente más o menos llegamos bien a las bolas y dos, realmente el servicio ya somos buenos siempre sacando con lo cual mmm, lo suyo realmente sería la velocidad lo que habría que mejorar y no el servicio ahora bien, si mejoramos el servicio y lo ponemos en 79 que es lo que podríamos llegar, eh, no estaría nada mal no o sea, me refiero a que ahora mismo quedan cuánto 40 puntitos en esos 40 puntitos, de hecho... Vale, ahora quedan eh, 36 puntos. Pues fijaos, de esos 36 subiría 10, 10. Luego 6 me sobrían unos 10 puntos más. Sí, o sea que le puedo dar 10 puntitos a la, a la velocidad perfectamente. Así que, venga, se lo vamos a dar. 10 puntitos a la velocidad. Nos ponemos... ¿Le he dado 10 o cuánto le he dado? Sí, le damos 10. Nos ponemos ahí al borde de 70... Y creo que bastante bien, ¿no? Creo que bastante bien. Potencia. Voy a seguir aumentándola. Ahí está. Y de momento, pues ya estaría. A ver, el servicio es simplemente para mejorar un poquito la, la precisión. Y eso, ¿lo veis? Como pone ahí, aumenta la precisión, la potencia y la seguridad. De hecho... Nada, nada, nada. De hecho, nada. De hecho, seguimos aquí con la potencia al máximo. Que yo qué sé. Me mola. Guardamos y lo dejamos aquí. Lo dicho, espero que os haya gustado. La carrera continúa. Digo, a lo mejor este, el capítulo 10, es el último y final. No, no, no. O sea, aquí, aquí quedan mmm, tres o cuatro vídeos más todavía porque es mucho tiempo. O sea, es mucho tiempo. ¿eh? Uno más para mmm, terminar el salón de la fama este. Y luego otro más. O dos más. Yo diría que uno más. La verdad, yo creo que uno más para... sí, yo creo que en dos vídeos se acaba la serie, yo creo, como mucho en tres, pero yo diría que, que en dos o tres, así que nada, lo dicho, muchas gracias por verlo, eh, a ver, el, el juego está guapo, pero a mí la carrera se me hace muy repetitiva, a ver, es un juego de tenis, es normal, es repetición, pero... Eh, falta, ¿vale? Falta. El Toy Spin 4 para mí mejora con creces el tema de la carrera, el tema de mm, darle entrenadores y tal, y diferentes eventos y cositas así mejora muchísimo. Junto con la jugabilidad que se hace mucho más, no sé, menos eh, lenta, por así decirlo, pues para mí eso esas mejoras eh, son muy notorias. En fin, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver Adiós